Señorías, hoy votamos el convenio europeo sobre protección de animales de compañía hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987. Convenio que llega a España 30 años tarde. Convenio que apoyamos y celebramos que hoy tengamos la oportunidad de dar salida. Convenio que ha estado envuelto de una gran polémica porque el Partido Popular ha intentado meter una reserva al mismo para permitir la amputación de la cola de los perros en nuestro país. Este grupo parlamentario ya en el Congreso presentó una enmienda para la retirada de esta reserva y evitar esta situación, una, una enmienda que fue apoyada mayoritariamente por los, el resto de grupos parlamentarios para volver al texto original. Nos oponemos radicalmente a este tipo de amputaciones atroces y cada vez son más los veterinarios que se niegan rotundamente a llevar a cabo estas operaciones de amputación. Amputaciones que seccionan cartílagos, nervios, vasos sanguíneos y otros tejidos, además de la piel. Amputaciones que producen dolor que pueden acompañar a lo largo de toda la vida del animal, generando también problemas de locomoción, puesto que la cola es la continuación de la columna vertebral en el perro y, por tanto, juega un papel clave en su movilidad. También en su comunicación. Su cola es un órgano de gran expresividad para ellos, fundamental para una buena convivencia con los individuos, no solo de su misma especie, sino con los seres humanos en general y con sus responsables en particular. Los perros hablan a través de su movilidad, la de su cuerpo, la de sus orejas, la de sus colas, la de sus expresiones faciales y nos expresan de esa manera sus emociones, su bienestar y su malestar. Por eso nos alegramos especialmente de que el Partido Popular rectifique eliminando la reserva, como llevamos solicitando y llevan demandando meses los defensores de los animales. Hoy podemos decir que es un triunfo de los derechos de los animales en nuestro país y de todas las personas que luchan por ellos día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias